No sé si recordaréis, hace más o menos como un año y medio o así, el año pasado para enero, apareció una historia que se viralizó completamente. La historia era la siguiente. Una chica había hecho un artículo en el New York Times en el cual básicamente nos venía a contar que se había enamorado de un total extraño a partir de 36 preguntas. Estas 36 preguntas básicamente eran un estudio sociológico, un estudio científico de un profesor que básicamente quería crear lo que era el amor romántico entre dos personas que no se conocían de nada básicamente lo reventó, es decir, todo el mundo empezó a hablar de ella, la empezaron a llamar de todos los programas de televisión todo el mundo quería saber cómo eso podía suceder y bueno, la cosa es que se convirtió en una especie de historia que rompió moldes para todo el mundo no la, eh, la gente se quedó muy sorprendida por el hecho de que dos personas que no se conocían de nada pudiesen empezar una relación así tal cual así que algunos meses después fue invitada, no sé si conoceréis el programa de TED Talks Básicamente en este en ese tipo de programa lo que se hace es que se invita a alguien que ha sido relevante por alguna situación, ya sea por el campo de la psicología, de la astronomía o cualquier campo y hablan un poco de lo que ellos han hecho o de lo que ellos han contribuido. Cuando ella empieza esta charla lo que nos dice es que todo el mundo le pregunta absolutamente la misma pregunta y es ¿seguís juntos? Bueno, pues claro, o sea, realmente nos llama la atención ¿no? el hecho de que simplemente con un cuestionario de 36 preguntas que podéis encontrar por internet si hacéis una búsqueda en Google, dos personas puedan de hecho establecer una relación. Y ella lo que nos contaba era que, bueno, que la parte de enamorarse es la parte fácil. Y efectivamente, de hecho, así es. ¿no? O sea, estábamos hablando de que era una cuestión de encender lo que era el amor romántico. Y ese amor romántico se había conseguido gracias a establecer una conexión de intimidad entre las dos personas. Pero lo difícil viene luego la verdad es que yo ahora me preguntaba si esta relación, si siguen juntos o qué ha pasado con ellos y la verdad he encontrado poca información, pero encontré una noticia de no hace demasiado, de hace un par o tres de meses en la cual comentaban de que efectivamente o sea, seguían juntos y bueno, y de hecho podíamos decir que había tenido éxito pero en todo caso no había sido un camino de rosas para nada, ¿no? en muchas ocasiones la gente me pregunta acerca de problemas de pareja, ¿no? de algún tipo de discusión, de, de cosas que pasan del día a día de cómo eso los afecta y de que realmente, o sea, no saben cómo trabajar con ellas o no saben cómo reaccionar de, mucha gente se siente frustrada o se siente como que a lo mejor no están avanzando en sus vidas y yo siempre digo lo mismo, o sea una relación no es un camino sencillo una relación es un camino en el cual hay que esforzarse mucho para conseguir que la relación dé frutos tal y como yo lo veo, una relación es algo así como un, una especie de negociación ¿no? en el cual dos personas somos personas diferentes no podemos intentar que la otra persona sea igual que nosotros o piense igual que nosotros así que debemos tratar de llegar a unos, especie de, unos puntos en común ¿no? o sea, negociando y tratando de llegar a esos puntos en los cuales podemos estar de acuerdo es como, pues no sé, a lo mejor a tu pareja le gusta más ir a la montaña y a ti te gusta más ir a la playa pues bueno, son dos tipos de vacaciones diferentes pero en la negociación básicamente lo que intenta pretender es que las dos personas consigan, consigan mantenerse juntas y consigan tener unos objetivos comunes yo creo que hoy en día uno de los problemas que nos encontramos cuando hablamos de relaciones de pareja es que probablemente estamos muy acostumbrados a tener aquello que queremos, ¿no? Y nos han enseñado desde pequeños que si quieres algo, luchas por ello y lo tienes. De alguna forma, y aunque no me guste decirlo tan de esta forma algo fría, ¿no? Somos bastante caprichosos. Y ese capricho que tenemos a veces, ¿no? Por, por conseguir nuestras metas, nos hace que nos olvidemos de cuando estamos en una relación ya no somos nosotros mismos sino que somos dos personas juntas así que tenemos que aprender a conjugar pues lo que somos, nuestra individualidad la individualidad del otro y nuestra individualidad juntos si me preguntáis cuál creo que es la causa de, de estas grandes frustraciones que tenemos en las relaciones para mí el mayor culpable de todos ha sido Hollywood yo creo que ha hecho muchísimo daño, de hecho o sea, es la típica historia de chico conoce chica por azar, ¿no? En una barra de un bar, se enamoran, siguen juntos, tienen una pequeña crisis, lo superan y ya son felices para siempre. Lo cual no es así, obviamente. En la realidad el amor es algo más en, el cual, en lo que tenemos que trabajar día a día, más allá de pasando el momento del primer amor romántico, aquella pasión, aquellos primeros dos o tres meses, ¿no? De una especie de fuego que no se puede apagar. Evidentemente en el camino y una vez hemos superado aquella primera etapa de ese amor loco y desenfrenado, lo que nos queda es algo mucho más consistente pero bastante complicado también, ¿no? O sea, hay que superar muchos obstáculos en la vida y cuando estamos en una relación con otra persona aún más. En mis próximos vídeos hablaremos también del tema del amor y hablaremos más específicamente de algunos problemas que puedan surgir en una pareja y cómo podemos intentar solucionarles o cómo podemos intentar buscar una salida a esos pequeños problemas del día a día. ¿no? Si te ha gustado este vídeo, siempre puedes darle like, te lo agradeceré muchísimo y además te puedes suscribir para estar siempre actualizado con, las últimas, con los últimos vídeos que suba. ¡Gracias!